Ya no mato por nadie porque nadie mata por mí Y no confío en nadie porque todo el mundo sabe mentir Los peces en el parque, yo por quién va a salir Las muñecas en el parque, no tienen donde ir Estaré bro, pero mi ropa siempre está rich. Estaría alone, pero a mí lo siempre una bitch Y tengo ojos, oh, no son médicos, no quieren viv Paso de todo, yo siempre va a centrarme en mí Yo siempre va a centrarme en mí Ya no mato por nadie, porque nadie mata por mí Y no confío en nadie, porque todo el mundo sabe mentir Ahora voy a mi bola, no tengo clic, me suda y la polla ese es mi único trick Mi flow es como la cafeína Te da un kick Mi flow lanza como la heroína Te da un kick Mis barras son pura estamina Te da un kick No hablo de cocaína ah, Pero te da un kick Pero te da un kick Tengo un móvil de un sueño, y no sobra el empeño. Tengo un móvil y un sueño, y no sobra el empeño. Mi vida es un infierno, abrimos para esconderlo. Lo que no existe, todo es un sueño. Quiero un culo brasileño, con ropa de diseño. A mí no me compro con dinero, yo solo me vendo por respeto. Yo solo me vendo por respeto. How? Ya no hay la alta. Solo interés particular Todo es frialdad y en el celular Ya no te conozco donde queda la mitad Ya no le está. Solo interés particular Ya no mato por nadie porque nadie mata por mí Y no confío en nadie porque todo el mundo sabe mentir Estaré bro pero mi ropa siempre rich Estaré alone pero a mi la siempre una bitch y tengo ups, no son veganos, quieren beef Paso de todo, yo siempre a centrarme en mí Yo, vio, te da un kick, kick, kick, kick. te da un kick, kick, kick, kick. Te da un kick, kick, kick. te da un kick